Ninguna. La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia. La demencia es un término general que describe un deterioro de la capacidad mental lo suficientemente grave como para interferir en la vida diaria. La enfermedad de Alzheimer supone 7 de cada 10 casos de demencia. La siguiente demencia más frecuente es la vascular que ocurre tras un ictus. Hay muchos más tipos, como los trastornos eh, frontotemporales y la demencia de cuerpos de Lewy. También cabe señalar que existen otras condiciones que pueden provocar síntomas de demencia, algunas reversibles como la depresión, efectos adversos de la medicación, abuso del alcohol, problemas de tiroides y deficiencias vitamínicas. Ah, una cosa más, todos hemos oído hablar a alguien de la demencia como senilidad o demencia senil, lo que refleja la creencia antiguamente extendida, pero incorrecta, de que un deterioro mental grave forma parte del envejecimiento normal.